Tutoriales Interlau News presenta Solución al problema no aparece en los videos subidos al inicio de mi canal de YouTube. Hola amigos, si en su canal de YouTube, en la sesión de inicio, les sale Este canal no tiene contenido, o subo un video para empezar, les traigo la solución. Comencemos. Vamos a donde dice personalizar canal y hacemos doble clic. Bajamos y vamos a donde dice sesiones destacadas. Hacemos clic donde dice añadir sesión. Acá vamos a donde dice subidas y hacemos clic. Hacemos clic en publicar. Ahora volvemos a la sesión de inicio de nuestro canal de YouTube, actualizamos y como pueden ver ya nos aparecen los videos subidos en la sesión de inicio en nuestro canal de YouTube. Esto es todo amigos, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos videos.